Este martes fue dictada tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra tres hombres acusados de ser los responsables de disparar contra Radamés Alexander Peña Oyoxiso en un presunto intento de atraco ocurrido en la madrugada del viernes de la semana pasada. Bueno, se le impuso medida de coerción a tres personas involucradas en el hecho donde Radamés Peña María fue asesinado en la ciudad de Joel José Rodríguez, mejor conocido como Baxuquita, de 21 años de edad, José Miguel Hernández alias Chino de 22 y Henry Nicolás Severino, mejor conocido como Piki Mata, a la salida del proceso judicial alegaron ser inocentes del hecho que se le imputa. Eh, somos inocentes que no quieren hacer un daño. ¿Les quieren, okay. quieren, ¿Le quieren hacer un daño? ¿Qué quieren? Somos inocentes que no quieren hacer un daño. No quieren hacer daño. Quieren hacer daño porque están cometiendo un hecho que no es. Simplemente se, ese ¿Qué? joven se defendió ¿Qué? de un disparo que le dio el oficial. Una defensa propia. ¿Por qué? Para NTN, Joanny Cordero.